Sí. Bien. Toma. Vamos a repetir el abrazo que me ha gustado mucho. Hija. Hija. Ay. Ay, ay, ay. Ay, qué abrazo. Más bonito me da mi hija. Pero Vale. Después del abrazo. Wow. Me he quedado mucho mejor. Mira, es una manera de armonizarse. tú vienes de una película ahí, yo estoy en otra película, pero si nos damos un abrazo... En la misa. Eh, nos, nos empezamos a meter en la misa. Y si es un abrazo, pasaje. El abrazo más pero esto esto ya te lo he enseñado, poco a poco. Ahora vamos. Pero por la voz de Darth yo Soy su hijo y a mí nunca me ha abrazado así. Los celos. ¿Eso es verdad? ¿El qué? ¿No le da cariño? Sí le doy abrazo y él me da la mano y yo le doy abrazo. Pero sí, pero Si es bueno. su hijo favorito, solo quiere sí, sí. más y más cariño. Sí, sí, sí. Bueno, mi hijo favorito, no sé. Estoy empezando a dudar. A lo mejor empiezas a tú bueno, pero él es hijo y yo hija. Sí, eso sí. En cuanto a hijo, sí, pero como hijo de Bueno, fin da igual. A lo que voy. Domingo presidente. Te tengo que, te tengo que informar. Sí, es presidente también. Del de aquí. Pum. Ya te lo he contado, sí. No. Sí. Pues, eh, no lo sabía, pues, pero sí. se le ve. Cuando es el, el, el, el hijo, de tiempo, no sé. Aparte de otros. También tiene el cargo de presidente. presidente. Él es presidente del PUM. Presidente del PUM. No os he hablado del PUM. Vamos a hablar de, de una cosa baja, que es política. Pero la siguiente fase de la política es la pelagática. ¿Eso qué? Lo que viene después de la política. ¿Tú crees en la política, hija? No. ¿Y tu amiga? Yo tampoco. ¿Tú crees lo que dicen los políticos? No. Claro. ¿Tú crees lo que dicen los políticos? ¿Tú crees lo que dice la tele? Eh, Tampoco no. la veo, ¿no? Es que como al no verla, digo, pues no sé lo que dice en general, pero si la escuchase no me lo creería. Exactamente. Sí, bueno, pues, exactamente. la tele no hay que creerse. O sea, no te puedes creer a los miedos de comunicación, porque los miedos de comunicación, como su propio nombre indica... Los miedos, ¿eh? Claro, los miedos de comunicación, hay que decirlo bien, es que se equivocan, se suelen equivocar y ponen medios. Pero no son medios, son medios. son medios para meter miedo, que es lo que están haciendo, están metiendo miedo. ¿Tú tienes miedo, hija? No. bien, bien, bien. Bien. Ah, ole. mira, tu amiga me, está bien, ha hecho, ha hecho una variación, una cosa muy interesante, esto, este es el truco de Mussolini para hacerse con el poder en Italia. Este es el truco, pero por un tanto, el truco de Mussolini, te voy a hacer el truco de Mussolini para hacerse con el poder, o sea, los italianos, es muy importante, eh, fíjate, esto es información básica, eh, los italianos son muy chulos, todos quieren chulearse otros son muy chulos, pero ¡Estamos grabando, grabando. Entonces… Eh, <risa> Hay que tratarlo así, que si no, te, se te supe a la mano. Necesitan orden. Claro, claro. Me he vuelto a militar. Eh, Mussolini. Mussolini. Mussolini se convierte en el tío chulo de Italia, de, de, de dictador de Italia. Sí, sí. Le manda a todos los italianos. ¿Cómo consigue eso Mussolini? Así. Denme el micro. Esta es una reunión, ¿no? Estáis aquí unas una dos. Estáis en una reunión. Y entonces ahora llego yo, que soy Mussolini. ¿no? <risa> Apareció de Mussolini? Claro, uno. Que... Mussolini entra en la orión así. Y entonces ahora desde lejos ya se ve que yo soy el jefe. Visualmente ya me he hecho el con la jefatura. Y eso es lo que habías hecho tú. Y estabas así, pero le habías dado un toque con el cruce de pierna. Ahí, un toque que mola, Es ¿eh? la, la musolina, la, no, ¿Sí, la sí, más? sí, claro, necesitamos fascistas <risa> en el ejército de cachoteo, es <risa> la que me llama hermano. Venga, vale. Vuelve pronto, hija, ya te echo de menos. ¿eh? La, ¿La musolina? ¿La musolina? ¿Eh? Claro. Eh, necesitamos fascistas, pero a cambio, acabamos de, de, de, de, de inaugurar un nuevo movimiento pelagático, ático, ático, El siguiente paso a la política es la pelagática, ática, ática, donde un pelagato es como tú y un pelagato es como yo. Tenemos el poder, aquí y ahora, y tú eres la musolina. Vamos a inaugurar el fascismo de cachonete ¿Tú quieres ser la inauguradora del fascismo de cachondeo? ¿Por, por, ¿Quieres algo mejor que hacer? No, claro que no. Qué mejor que eso, claro, la claro. verdad. Dedica tu vida a algo importante. No pierdas el tiempo con tonterías. No trabajes, no estudies. Desarrolla el fascismo de cachondeo. La, la Mussolina. Un aplauso para la Mussolina. Acaba de llegar el fascismo de cachondeo. La primera fascista de cachondeo. Vamos a, ¡Vamos a hacer la celebración del fascismo de Cataluña! <risa> ¡Súbete no, no. Siempre sí, que sí. ¡Hija, súbete! No, no soy paracaidista. Sí, bueno, teme mi... vale, muy bien. Padre, vale, subas. ¿No? ¿Va a proceder a la probacia? Sí. el mariscal? ¡No! ¡No! ¿Ha eh, eh, pasado esto? Que tuvimos una fiesta muy buena el otro día, con comba de fuego, el general, el general fuego, haciendo malabares de fuego, nos invitó a unas copas de fuego, bailé con copas de fuego, con la teniente Guay y con la victoria victoriosa, y entonces, por méritos festivos, me he ascendido a... Atención. Comandante general de todos los ejércitos de cachondeo, de tierra, mar, cielo y fuego. ¿Qué te parece, hija? ¿Suena bien? ¿No estás orgullosa de tu padre? Sí. Dame otro abrazo. No sé ya cómo te llamas. Te lo voy a repetir. Vale, te por acuerdas. favor. Sí, sí. Comandante general de todos los ejércitos de cachondeo, de tierra, mar, cielo y fuego. ¿Eh? Vale. ¿Te ha gustado? Sí, ahora ya me he quedado con la compra. Vale. El comandante general de todos los ejércitos del cachondeo, de cielo, mar, de tierra, de tierra mar, cielo, cielo y fuego. fuego. Tenemos, tenemos, claro, son ejércitos de los cuatro elementos. Joder. Tenemos la tierra, el agua, el cielo y el fuego del sol. Entonces, ya eh, hemos Que será lo siguiente ahora sí, con el octógono hemos ah. ganado. Sí, con bueno, el octógono hemos ah. ganado y con el... fascismo. Va subir? Sí. ¿Para terminar el ritual? Sí. Eh, entonces, eh, Mussolina, por favor, vamos a... Acompañe, vamos a hacer la celebración oficial del acto, del acto... El acto, el acto oficial. Yo no pienso subir a ningún lado. <risa> pero, pero Mussolina... Sí. Preséntalo como a un jugador de la WWE. Sí, sí. De la UFC. Acompañe por aquí, Mussolina. ¿Subas en la silla? No, no. Hombre, la silla, pero no. pero te vas a subir en la silla? Que se suba tu hija. Tu hija que se suba. Pero, tiene miedo de subirte en una silla? Sí. Pero coño, no, no, Pero, Dios, pero... No, no, no. Pero que la silla... Pero, ¿por qué no quieres subirte la silla? Ritual, porque está anclada a la arena. Bueno, vale. Mussolini es de tierra. O sea, que fascistamente... Te no plantas aquí y no te subes ya. ¡Ole! ¡Viva el fascismo de este? el que Parece que no sabes quién es. ¿eh? No, que lo no, acabo de conocer. musolina musolina ¿Cómo Mussolina. te va a obedecer ella Mussolina. a las órdenes? Una dictadora fascista. Esto nos viene muy bien para las tropas del cachondeo bueno, bueno, bueno, si no te subes tú, me subo yo. Eh, ¿El sombrero, el micrófono? Eh, no, no, no. El micrófono. Eh, ¿El sí, micrófono? Sostén. ¡Ah, vamos! ¡No! Vamos a, a, a celebrar... Bueno, pues te quieres Entonces... Ah, sí, ya sé lo que vamos Voy a hacer un baile ritual mágico para que el fascismo de cachondeo y Mussolina tomen el poder en italia concretamente entonces vamos a elegir vamos a elegir una canción al azar tú tienes que decir yo voy pasando canciones hey, hey, hey. Pasé, Yo salgo pasé, del plano, ¿sí? porque esto ya es el espectáculo de hoy. ¿Qué? Yo me quedo con el andar, que me cariño de raza. ¡Pero céntrate, padre! está prohibidas, quítate esas mascaritas. Es lo peor, ¿eh? Estamos <risa> <risa> diferentes. <risa> <risa> La primera mascarilla que...